Grabando, grabando, sí, sí, 10-4. Yo creo que Willy, Germán, yo, Matías, David. No? <risa> ¿Cómo se tira la clavícula? Con un problema. Ya, bacán, cuídatela. So, so. ¿Cómo se llama esto? Chamiline. Chamiline. Ya, démosle. Cuídense, cabrón. ¿La dijo? Step up. Uuuh, avenida. intenciona Sir sí, William Waltz se me fue pero lejos Creo. Ya hace salto, weón. Bueno? Oh, oh, La wea burana. ¡A plano! No, no, no, el otro no se toma para allá. Ya, perfecto. Pero con ese vuelo de ahí llegáis. Rápida la pista. Es rica, rápida. tiene los medios peraltes, bueno, las medios la dobles, pero de... tiene dos partes que como que no te lo esperáis. Y algunos saltos <risa> a plano plano, sí, plano, plano, plano, plano, plano, Pobre bicicleta. Hola, oh, la <risa> La caída es súper larga. Es un paredón la weá Démosle un intento. Por aquí, al ojo. Tengo una gota de sudor en la antiparra y me duele el culo. ¿Ah? ¿Por qué frenas en el aire? Por acomodarla de punta un poco más. Ajá. Como sé que hoy me corto la, la clavo. Como que siento que me voy a chupar en el hoyo. No demos vuelta esa frase, por favor. Chan. Ahí sí. Para caer, este como más para el lado es hacer el whip, pero dejar los hombros para donde queréis salir o no? Es que cuando salís volando, tus hombros ya están apuntando para donde queréis caer. ¿Te acordáis cuando caís cruzado, salís volando y caís cruzado el whip? Sí. La cola se te pone así al caer porque tus hombros están así. Sí. Este, como caí salís volando y queréis caer para la derecha. Saliendo, cruzáis tus hombros para la derecha. Entonces le obligáis a ver la bicicleta en el momento que vaya a caer, por lo menos hacerla ya un poco. Y vaya a caer más seguro acá. O sea, caís con los hombros mirando para allá. Claro, es como tratar de hacer un whip eterno. Sí. Tenéis que cruzarla, caché. Ni ahí con la bici cruzada, pero saliendo en el sentido que tú querís. Claro. Veamos, pues. Veamos. Un poquito más de pedaleo. Sí, y hay que cruzarse harto en la salida. Bueno, William. <risa> Está bueno, <risa> dale Will. Bueno, el Andrés sale para arriba, ¿cachai? Se echan un poquito para atrás por la pendiente, sí. pero no le ponen el peso a la rueda trasera. Okay. Eso es lo que falta para que salgan más estables y se queden un poquito más de tiempo arriba y no se de punta. Las subidas están buenas <risa> para arriba, arena. Los ya están empujando. Vamos, oh, las subidas de este parque son brutales. La vista está bonita, igual. Uh, uh, me viene persiguiendo a Andrés Jorquera. Yeah. Oh. <ríe> bueno, estoy hecho chami. Y es una pena porque andan hinchados, andan con problemas. No, guan. es lo peor. Tienen rayos por el culo. Tienen rayos por el culo. Ya, Germán, abre. Que yo abra, no conozco. Acá tampoco, ¿Tampoco? conozco, así que. ¿A nadie conoce? Ah. Oh cargando la turbina. <risa> si hay que parar o algo, me dice ahí, Eh, mira, hay que parar justo o vamos a llegar a una loma, con pues, no te grito. Me "Sí, más fácil." Hola, <risa> la. la. <risa> oh, bacán. <risa> Apenitas, veritas, ¡Oh! casi la pierdo, pero bueno, de lo lindo. ¡Oh! Da susto ah. no saber que viene porque realmente hay una desconocida brigida. Oh, oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. me agarró el viento me hizo placa de bicicleta. Ya va a mi equipo allá. ¿Hay que volver? Sí, hay que ir por allá. No. Me liando la cacha, weón. Oye, Peleando weón, íbamos muy rápido, Íbamos fuerte Weón, caché que tú no, no estabas alcanzando a frenar al esperante y te digaste la bici y fue como. Oh, Viste oh, una que se me fue la bici completa hasta que oye, quedó apuntando para arriba y volví. Sí. No, ¿Ahí está? La roca. Do, es esta? Doble diamante. No se aceptan perros perro. Debe ser muy origen. Ancha el sendero. Ciego, ciego. William. Ahí está. ¿Aquí está? Hay alto viento. Allez, Willy Oh, Mati Oh, muy bien, man. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Oh. El freno, oh Willy, uh. cáchate, <ríe> calma, dice. ¿sí? frena, frena, frena, frena, frena, oh, hoy la línea buena acá, dale, dale, dale, oh pensé que Willy iba a morir, dale nomás, dale nomás, entramos muy fuerte con el Willy, oh se podía bajar por acá. <ríe> Entraste entraste muy fuerte y dijiste que se va a morir No, no, no, controlado ¿Con todos los chiquillos? Ahora casi todos pero tiros ven, Vengan, vengan para acá, vengan para acá <ríe> ¡Bacán! Gracias Bueno chiquillos, un gustazo Uh, a fondo Pero saltáis súper bien <ríe> Parque cerrado, te pedimos paciencia hasta que llegue la lluvia en el Durán no es todo lo contrario Parque cerrado Te veo en paciencia para que se seque. Si sí, te gustaron las múltiples zafadas de los cabros hoy día no, no. Y la mía que creo que la tiene grabada William Wallace No tenemos la toma Maldita GoPro. Maldita GoPro Dale un like Si tiene algún amigo que quiera conocer algún parque nuevo Acá hay una opción Así que compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este tipo. Estamos cansados, nos vemos en el cerro. Nos vemos en el cerro.